Gracias Fulvio y amables televidentes. Eh, de momento quiero eh, tratar de analizar el tiempo que estamos viviendo después del discurso y después de que el presidente tomara la decisión de no asistir a una nueva repostulación, y mucho menos a una reforma. Porque en ese momento, cargado de sentimientos y de posiciones muy duras, para el sector que le adversa a lo interno de su partido, que aunque no se dijeron frases de las que se advierten de fácil forma por el pueblo llano, creo que se entendió bastante bien el icono, la molestia y el rencor en un discurso que parecía alentar porque simplemente deponía el plan que mantuvo en vilo y en tensión a la sociedad. Y qué bien que el presidente se escuchara, escuchara voces que le que estuvieran mayor respeto y mayor eh, cuidado, porque aquellos que empujan hacia que él cometiera la propuesta de reforma como necesidad de reforma, al parecer encuentran una tercera vía sí. y no sabía que se podía tener tanta facilidad que después de comprender el discurso que digo, dentro de los cuales tiene un contenido de ira, de incomodidad de, y de reclamos también, entendíamos que estaba consciente de que él no, no, no iba a trastornar, porque habló de principio, de normas o leyes, las cuales debe respetarse, dijo el presidente. Y basado en esa parte, entendemos que el presidente daría muestra de no trastornar y de no permitirse que en su gobierno se produjera una tensión tal que el pueblo lo empezara a rechazar más aún de continuar. Pero el hecho de quererlo reintegrar, Francis, en el 2024 con una reforma constitucional, se ve así al final que la intención es debilitar a Leonel Fernández, no quitándole todo el poderío a Danilo Medina. Eso es lo que Entonces, se Entonces, yo si me pregunto: ¿qué hacen los partidos de oposición? planteando, reeditando una crisis en un momento en el cual ya se supone el pueblo había pasado la hoja hace una semana atrás. O es que en el fondo, ese mismo sector, sin que el presidente se exponga, como tú dices, a que la gente entienda, no soy yo, que son ellos, para mí es un acto de irresponsabilidad también. Porque después del discurso y después de saber lo que dijo, ¿cómo se llama el embajador de, de Washington? De República Dominicana. Pompeo, Dominic Pompeo. No, no, ah. el, el embajador Tomás, dominicano Tomás, Tomás. Tomás. en Tomás? Washington. José Tomás José Pérez. José Tomás Pérez. José Tomás, que es un hombre muy estudiado, con conocimiento, bueno nos representa como diplomático en Washington, en la nación más importante. Y se despacha que Danilo Medina, por su discurso, es el hombre más ovacionado, será, o más felicitado que al Santo Padre, ¿Usted puede creer eso? Que un hombre de, de cultura, de educación, pueda equiparar. Solamente le voy a poner una cosa. Puede ser Haití y República Dominicana juntos. Y la dimensión mundial no se equipara. Entonces, no. estamos perdiendo la razón y siendo adulones Adulando Decirle que el presidente ha sido evasionado Más que al santo padre después del discurso Se está poniendo loco Claro Ahora presidente Y los amables televidentes que son de la línea del presidente Está correcto que lo haga un otro Se podría separar una cosa de la otra estaríamos creando un trastorno peor, porque cuando él cerró el, el capítulo, Hipólito Mejía aparece y Kiki Antún. Me pueden decir ustedes, pero son ellos, claro, pero con el propósito primero, porque ninguno de ellos tiene calidad para plantear una reforma apenas con una, con una constitución que apenas tiene tres años que se tocó y de lo que se trata en el, el equipo de Lionel cuando lo estaba planteando el ex vicepresidente de la república alburquerque tiene razón ese contrato social que representa para todos los dominicanos la constitución debe de tener paz estabilidad y si hoy tiene un mecanismo Viable para su propia autoadaptación, me refiero a la Constitución, si tiene el mecanismo que no es cerrada, porque figúrese usted, una Constitución cerrada y se pone en vigencia y no tiene el mecanismo de abordarla, estaríamos trabajando para que en el futuro cuando las cosas cambien y vayan cambiando y vayan transformándose porque somos un, eh, un estado de evolución constante. Usted se imagina con una constitución del año 1844 cuando inició la república, que de hecho, ojalá tuviéramos parte de ella, porque hoy el poder legislativo tiene un poder sobre el otro, pero el poder legislativo tiene un poder menos que el poder ejecutivo y parece como decía Carolina que es un poder tres en uno, los tres poderes debieran de estar separados pero es uno con los otros dos poderes judicial y eso no puede ser, la República Dominicana tiene que dar paso y no permitirle a los políticos, y cuando los políticos cometen estos absurdos, bajarle la plana, decirle, oiga, me perece, así no es. Y estoy de acuerdo con que Wilton Arno pidiera en el ámbito político una especie de evaluación a Hipólito Mejía, que si es de su partido, del PRM, que hace hurgando, favoreciendo, a restablecer, lo que no logró el propio presidente en su propio proyecto. No lo entiendo. De esa forma se está mandando un mensaje de guerra de guerrilla donde no hay respeto, ni límites, ni hay definición tampoco. Porque hoy día lamentamos que el partido de mayor oportunidad como oposición empieza un debate respecto a lo que su principal candidato y el propio partido habían cerrado y habían dado, porque escuchamos a Paliza después de a Luis Abinader, habían cerrado la vía y habían puesto en firme que sus legisladores no apoyarían una reforma y en las condiciones ni la forma. Que eso detuvo la, la aprobación de la reforma. Correctamente. Los legisladores de Luis. Entonces, señores, quiero concluir dejando en el ánimo que no es por estar en contra de quienes procuran esto. Es, es pidiendo que haya un respeto mínimo y que el político se ocupe de los asuntos políticos. Y que no reniegue más en el cumplimiento de las normas porque nos estamos viendo feo y estamos dejando desprovisto de carácter a las instituciones de este país. Me refiero a los tres poderes. El poder ejecutivo debe ejercer su función de administrar el Estado. El poder legislativo debe de hacer su función de Legislar, hacer las leyes, transformarlas No de agitación, muchas gracias No de agitación Porque no nos conviene Nos conviene paz, nos conviene estabilidad Nos conviene razonamiento Y por lo tanto Si ya fue evasionado Felicitado Por la decisión Una decisión dura lo sabemos, presidente, no permita que le hagan un grado de defensa para volver a establecer el desasosiego, la incertidumbre, el terror en procura de una nueva reforma cuando debemos respetar la constitución de todos los dominicanos.